Estoy hablando de Erika García, uh -huh. ah, la cantante. ¡Qué sorpresa! Ah, vos pensabas que era otro. Me velo de luz de la temporada anterior, ¿no? No, no, sé, no, no. de esta temporada. Hace poco... No, no, no, no, no. ¿Qué le pasa? Es de a él? esta temporada. Eh, ella va a salir del programa antes de lo previsto, no por una eliminación, sino por una lesión. Uh -huh. Ella sufrió una fractura uh -huh. dentro de, de los juegos, bueno. Es probable como pasaba, no sé, en combate, que son juegos físicos, o en el bailando, que también todos nos hubo varias. Lesionado, sí. eh, yo también me he lesionado. Lesiones. Eso pasa en todos los programas. Sí. Puede ocurrir, está en las generales de la ley. Pero en este caso eh, ella tuvo una fractura de muñeca. Eh, le hicieron una cirugía particular en malas condiciones. Dice ella. Y arrancó acciones legales. Esto tuvo una mala contó. praxis. Sí, esto es lo que siente ella, que tuvo una mala praxis, que no tuvo, que no la atendieron de la como, manera como, que la tenían que atender. Entonces su abogado ya presentó eh, la demanda contra el programa. Mm, vamos a tratar de hablar con Erika porque todavía no hablamos eh, con ella. Esto lo sabemos... A través de la carta de documento, que ya claro. eh, Estos fue enviada. Se los puso la producción del hotel, no es que ella fue por su obra social para Entiendo que sí. Okay. Entiendo que sí porque el, la, la, la acción legal es, es contra, contra el programa. La producción. Ah. O sea, yo me enteré de la carta de documento, pregunté por qué era y me contaron que tiene que ver con esta fractura claro. que ella tuvo y lo que ella señala en esa carta de documento es que.. Eh, no recibió la atención requerida, profesional, deben haber en un lugar... Las, Son palabras ¿no? mías, eh? no, no, no lo hablé con Erika, pero a partir de lo que vi en la carta documento que lo, su abogado mandó, eh, está redactado así, que no recibió la atención médica correspondiente ante una fractura de muñeca que no es un raspón no y seguramente debe tener eh, secuelas porque si hace esta también acción esto no lo dice la carta de documento pero es su herramienta de trabajo bueno la mano sí, claro, claro. de una cantante de una sí, sí. Eh, Más si guitarrista obvio toca instrumentos Erika eh, así que bueno vamos a ver qué cuenta ella cuando hable porque como esto se va es lo mismo que decía antes de, de, de Juan y Martín el hermano de Majo que lo expulsan por otro motivo, por un conflicto. ¿Por qué él por dice que no lo expulsaron? Él bueno, cuenta otra cosa y no La producción dice no? que lo expulsaron. Claro. Vamos a ver qué sale en, en la grabación después, ¿no? Eh... Porque hay que ver también lo que pasó adentro, si la otra parte quiere contar la verdad, se si anima o no, o prefiere quedarse callada. Hay que ver también mm. qué dicen los protagonistas en bueno, todo el momento. Erika García, como, como le pasó a Leo García en su momento, también mm. dice que la, la pasó mal adentro del hotel. Bueno, ya lo contará ella.